Wisim realizó un ciclo de webinarios enfocados en el manejo de establos de alta producción, esto con el objetivo de mantenerse cerca de sus clientes y continuar aportando a la actividad ganadera mexicana como una propuesta frente a las dificultades presentadas durante la pandemia global por la COVID-19. Este foro virtual cubrió algunas de las áreas más importantes de esta actividad. ...buscando impulsar su desempeño... ...y para detallar el programa, su alcance... ...así como la visión de Wissim... ...respecto a este importante sector pecuario... ...en nuestro país... ...Marco Cordero... ...líder de ganadería de la empresa... ...que forma parte del grupo ADM... ...nos habló sobre esta experiencia. Cuando estamos hablando de establos de alta producción... ...siempre es ya un poquito más... ...más difícil el sacar un litro extra... ...o el, o el tener una dieta... ...un peso más económica porque normalmente ya estamos trabajando al límite entonces ese es el reto no el, el dar herramientas para que estos establos que están bien manejados sean aún más rentables no no fue un público abierto fueron eh, algunos este, administradores dueños de establos algunos asesores seleccionados digamos que son eh, representativos de, lo, de los eh, eh, seguramente de los establos con, con mayor tecnología en el país con, con mejores números y, y la idea era eh, dar las herramientas de un grupo de asesores, en particular del Grupo Latec, que son de los asesores externos con mayor influencia en, el, en México ¿no? y, en el, y en Centroamérica también. El Grupo Latec está conformado por, por profesionistas eh, que ya tienen una vasta experiencia en ganado lechero, este grupo está conformado por el doctor Roberto Vega, él, él es un ingeniero agrónomo con con doctorado en nutrición en animales, específicamente en ganado lechero. Está el doctor Martin Traxler, él es un médico veterinario que además tiene un, un laboratorio de análisis de, de forrajes en, en la Laguna. El doctor Nicolás Arias también, que trabaja principalmente en la zona de la Laguna, aunque también llega a Aguascalientes. Dr. Jaime Pons, que está básicamente en el centro del país, tiene como base mmm, el Estado de México, este, Tlaxcala, Querétaro. Y el Doctor Clemente Cruz, que él está basado en Querétaro, eh, tiene también una larga experiencia con manejo de ganado. Prácticamente todos son eh, profesionistas, veterinarios y agrónomos, Especializados en la producción de, de leche De todas las zonas del país Por cuestiones geográficas y, y de clima La alta producción lechera en México Se da digamos a, a partir de, de Tlaxcala hacia el norte Es un poquito más complicado En las regiones del sureste por, por el clima Porque hace demasiado calor ¿no? Entonces estuvo enfocado en, en esas áreas geográficas En los establos de alta producción y pues realmente de gente de Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, algunos de Zacatecas y, y bastantes establos o representantes de establos de las zonas de Chihuahua y de, y de la Laguna. Tenemos pensado retomar un proyecto que se venía trabajando durante varios años, pero por la pandemia, se había interrumpido, que es una, una reunión eh, muy particular entre los principales líderes de, de opinión, eh, hablando prácticamente de asesores externos en, en ganado lechero. Esperemos que la pandemia nos permita hacerlos los presenciales y no tendrán que ser virtuales. Y la idea es lo mismo, ¿no? seguir acercando el conocimiento que tienen estas personas, estos, estos grandes consultores a nivel internacional, y, y bajarlo hasta el nivel de administradores y dueños de establos